En Manuel Hidalgo Bonilla denunció este viernes que agentes de la Dirección de Control de Drogas penetraron a su vivienda y le colocaron sustancias controladas. Desde que la DSD me allana a las 6 de la mañana a mi casa y van sin picar y me rompen y me ponen 150 gramos. ¿Dónde fue eso? ¿Cuándo? En el Alta por ahí, porque está, donde está la escuela, por el Jerez. ¿Qué ¿Cuándo? sucede? ¿Qué sucede? Que ellos me revisan la cama y cuando me revisan la cama no me hallan nada abajo de la cama y cuando me meten para el baño que vienen de allá para acá es que ponen la droga y es que yo la veo la droga y se tiraron sin y sin una olla de dios jugué también y me pusieron 150 gramos ellos o sea, que esto no es justicia, que vayan a todos los puntos, que ellos saben que todos los puntos pagan 150 mil, 150 mil por cada punto, 150 mil por cada punto y con, los, con nosotros están abusando. ¿Y los Ellos cobra? saben que no lo cobran, 150 mil por cada punto, o sea que un mes son cuatro semanas, se están llevando 600 mil pesos por cada punto, imagínate en global cuánto se están llevando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.